Queremos darles una bienvenida oficial a la práctica con un café de hoy en el cual estamos compartiendo consejos sobre organizar y presentar sus ideas en propuestas de subvenciones. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales junto con Eco Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en evidencia o CORE del condado de Santa Cruz. Eco Young y yo seremos sus presentadoras este día. Y como usted está escuchando, los eventos de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Hoy Stella Lorme nos estará brindando la interpretación simultánea y Gisela Carrasco es quien está interpretando consecutivamente en este momento y quien estará traduciendo los comentarios y preguntas del chat. Le voy a dar la palabra a Nicole Young, quien nos va a dar una sobrevista breve de CORE. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Y Core otra vez significa las inversiones del colectivo de resultados basada en la evidencia. Lo consideramos un modelo de financiación y de impacto colectivo y lo usamos usando un uh, modelo de impacto colectivo. Y en las próximas diapositivas van a ver que tenemos las declaraciones de misión y visión que se crearon por medio de un proceso colaborativo y centrado en la idea de equidad, que todos tengan la oportunidad para prosperar y experimentar la salud y el bienestar en cada etapa de la vida. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos que todas las personas a lo largo de la vida tengan la oportunidad. De experimentar estas ocho condiciones de core interdependientes para la salud y bienestar y están uh, conectadas por líneas quebradas. La parte colectiva es cómo podemos conectar estos puntos por las prácticas o políticas manen, manteniendo el la equidad en el centro de lo que hacemos y eventos como el día de hoy y otros talleres, capacitaciones. Se ofrecen como parte de lo que llamamos, llamamos el Instituto de Core de Innovación. Uh, es un modelo para aprendizaje, para a crear nuevas habilidades, fortalecerlas juntos y trabajar hacia la visión y misión continuamente aprendiendo y mejorando. Entonces, voy a terminar esto. Uh, en cuanto a CORE y tenemos aquí una pequeña encuesta para ustedes para ver quién tenemos aquí en nuestro cuarto virtual. Queremos tener una idea de qué experiencia tiene usted en redactar subvenciones. Diría usted que no tiene ninguna, ha hecho, hecho un poquito o mucho. Es parte de su trabajo que hace frecuentemente o extensamente, queriendo decir que es todo lo que usted hace todo el día, cada día, le vamos a dar unos momentos para completarlo. Creo que todos los que han respondido, les voy a dar unos cinco segundos más para asegurarlo. y aquí bastantes de ustedes dicen bastante o algo de experiencia. Algunos son nuevos y algunos dicen mucho y nadie tiene experiencia extensa, pero estoy segura que todos van a tener algo que contribuir o a perspectivas que ustedes quieren compartir que van a enriquecer esta conversación. Y le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias, Nicole. Entonces tenemos mucho que cubrir hoy día y apenas vamos a tocar la superficie. Pero vamos a terminar con algunos recursos para los de ustedes que quieren profundizar y también estamos muy dispuestos a tener más pláticas con un café sobre otros aspectos de la redacción de subvenciones. Si hay algún tema en particular sobre el cual quiere aprender más o que no estamos cubriendo, por favor, díganos en el chat o mándenos un correo después para que podamos responder. Como mencioné antes, por favor, también usa el chat para compartir sus preguntas. Hemos apartado tiempo uh, para escuchar sus preguntas y sus consejos. Y vamos a tratar de rápidamente hablar sobre cada uno de estas cosas. El tipo de subvenciones. A lo mejor algunos de ustedes tienen experiencia sobre un tipo u otro como filantrofía de las fundaciones. Pero hay ciertas cosas que eh, tienen en común todos, algunas cosas que pueden hacer para prepararse para las uh, las subvenciones, una oportunidad en particular, ¿o no? Algunos consejos y con secciones comunes uh, que tienen la mayoría de las propuestas. Vamos a tener uh, algunos consejos y esperamos que ustedes compartan también. Entonces los tipos de grantos, las categorías principales son las, uh, las de las agencias gubernamentales federales. Hay algunos más pequeños al, de ese tipo al nivel estatal y local. La filantrofía, fundaciones de diferentes tipos muchas veces tienen oportunidades. A veces es un anuncio competitivo. A veces es por invitación y muchas corporaciones tienen un una rama filantrópica donde están tratando de fomentar uh, buenas relaciones, por ejemplo, Target tiene tiene uh, subvenciones más pequeñas para ese tipo de propósitos. Y dentro de estas mismas categorías hay diferentes tipos. Pueden ser patrocinios para eventos. Pueden ser más para proyectos de investigación para probar nuevas ideas. Hay mucha variedad, pero lo que pueden ver aquí en la imagen es um, una imagen de grants.gov, lo voy a poner en el chat. Este es el portal principal para las subvenciones federales. Todos podríamos uh, preguntar si esta idea de conveniencia es realmente correcta en cuanto a las subvenciones federales. Si les interesa este proceso federal, es un lugar donde puede empezar a investigar lo que hay disponible, toda clase de cosas inusitadas de diferentes agencias. Si se le interesa lo federal, tienen que registrar a su agencia mucho, mucho antes. Podríamos hacer toda una sesión sobre esta fuente, pero lo puse aquí para que lo exploren. Si no lo han hecho, el primer consejo es realmente conocer al financiador. Y esto pareciera muy básico, pero es increíble. A veces, ¿qué tan seguido tenemos la tentación de saltear este paso? Uh, pero aún si están reciclando una propuesta anterior que muchas veces se puede hacer para que no se desperdicie ese esfuerzo, es importante darse cuenta que los fundadores pueden cambiar o los financiadores pueden cambiar con el tiempo a veces se enfocan en otra área geográfica u otra población o tema. Siempre es bueno repasar lo que usted comprende de ese financiador que comprenda lo, los términos que están usando para describir las uh, prioridades, pero quizá usen una palabra diferente o un término y comprender de dónde vienen ellos o de, de cuáles son sus intenciones para ver que si las cualificaciones de su organización concuerdan. Quizás fijarse en un plan estratégico reciente, han re, ha, reescrito su a misión o visión en su sitio web. Todo ese tipo de cosas pueden producir mucho beneficio cuando redacta su propuesta. Y muchas veces cuando estamos pensando de propuestas, pensamos de oportunidades específicas con una fecha límite, con requisitos de una solicitud para propuestas y muchas veces es lo que ocurre. Pero uno no tiene que esperar esa solicitud para propuestas para empezar a preparar sus propuestas. Se pueden hacer muchas cosas uh, entre medio. Pueden mantener sus uh, materiales organizativos actualizados. Uh, uh, mantenidos uh, a su plan estratégico. Ah, la lista de los miembros de su mesa directiva. Cuando hablamos de los presupuestos, si si tiene ah, la documentación de cómo se llegó a eso, a ah, una lista de colaborador, colaboradores actuales o alguien con quien quisiera colaborar, todo ese tipo de documentación lista en un folder en que todos pueden uh, tener acceso es un buen inicio. También es útil como parte de sus conversaciones. Cuál sería una cantidad baja, mediana y alta a solicitar? Porque a, a lo mejor tiene un evento, un taller, algo que no requiere muchísimo dinero. Estar listo con la idea y la justificación y lo mismo para cosas más ambiciosas. Quizá estén pensando algo sobre algo que sería un piloto o algo para probar una idea y alguien quizá estaría dispuesto a subvencionar eso o una expansión de un programa para hacer un programa o una iniciativa más elaborada. No tiene que ser a todo el plan de personal, el presupuesto, todo pero tener un poquito más uh, tiempo para cuando se acercan las fechas límites. Han oído que ustedes que hemos hablado mucho de los modelos de lógica y teorías de cambio, si no han asistido a los talleres anteriores sobre estos, los tenemos grabados como seminarios web, son un buen, muy buen lugar para empezar con las cosas cómo identificar las brechas que están tratando de llenar, cuáles son las métricas, los objetivos. Puede ser algo no necesariamente uh, limitado a cierta oportunidad, pero les ayuda a estar preparado. Y finalmente cualquier recurso interno o externo y no siempre son los mismos. A veces es una persona que es muy, muy buena con formular los presupuestos. Y puede haber alguien que realmente es muy buena en recolectar los histor las historias de sus clientes uh, y a lo mejor quieren um, incluir esas historias o a lo mejor tienen alguien que es muy bueno para la, la redacción, para que puedan a, a leer y a corregir todos los errores. Todo esto se pueden utilizar y es bueno identificar todos esos recursos de antemano. Entonces vamos a hablar. Sobre de algunas secciones comunes de la narrativa de las subvenciones, muchas veces hay algo que se llama una declaración de necesidad o del problema. Básicamente le pregunta qué es lo que están a lo que están tratando de responder con estos fondos y la respuesta es cómo van a responder, cuáles actividades van a hacer. ¿Cuáles son sus metas y objetivos en hacer este trabajo por el cual buscan fondos y cómo lo van a evaluar? ¿Cuáles métricas le van a indicar que ustedes han progresado o que necesitan hacer ajustes? Muchas veces los financiadores quieren que tengan coaliciones o colaboraciones que es útil. Por supuesto, hay que saberles saber sus fortalezas como una organización y de los miembros de su personal y un presupuesto que refleja todo esto, ¿verdad? Pero antes de empezar con cada una de esas secciones, queríamos compartir otro um, algo que muchas veces se pasa por alto um, Encima de todo lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Diario. Algo muy importante hacer es leer la solicitud para propuesta varias veces, porque cada vez van a notar cosas diferentes. La primera vez quizá esté leyendo para comprender los parámetros básicos, lo que están pidiendo, si esto encaja con nuestra organización o proyecto, y a lo mejor puede empezar hasta un bosquejo para a captar ideas o términos en boga o recursos. Si se mencionan recursos en una propuesta, no son extra. Haga clic en esos recursos porque le van a decir mucho sobre lo que el financiador quiere lograr, cómo ellos consideran los objetivos, los datos y pueden servirle como una hoja de consejo sobre lo que está pensando el financiador. Y a lo mejor esté leyendo leyendo una segunda o tercera vez para uh, leer más con más profundidad los requisitos o los criterios, y a lo mejor uh, los interprete diferentemente. Después de que ha tenido la oportunidad de ver quién va a ser el personal cuando se empieza a formular el presupuesto, a lo mejor se da cuenta que algunos de estos requisitos son más o menos restrictivos de cuando primeramente lo leyó. Y por supuesto, requisitos sobre del largo de las páginas, uh, la cantidad de páginas y justo antes de la fecha límite uh, hay que. Uh, es un momento terrible de darse cuenta que debe de ser doble espacio y no espacio um, singular y estos son uh, cosas que pueden pasar a último momento. Entonces vamos a, a hablar más sobre estas secciones. Um, la declaración sobre las necesidades y el problema que se sabe. En cuanto a los datos cualitativos y cuantitativos, cuan más recientes, mejor. No siempre tiene que ser datos estadis, estadísticos, datos que ustedes mismos han recolectado de sus clientes o de sus colegas y una oportunidad de demostrar cómo sabe usted sobre esto. Algunas perspectivas que ustedes tienen que otros no tienen destacar algunas de las historias para ilustrar estos puntos. Nosotros también creemos que es importante incluir las fortalezas junto con las necesidades y el problema para reforzar la idea de que aún en algunas situaciones muy difíciles hay algunas fortalezas y hay resiliencia que se puede reconocer y podemos hablar mucho más sobre cada uno de estos. Y probablemente de ustedes tienen buenas ideas también. Son algunas cosas de tener en mente a medida que están tratando de responder a lo que se está pidiendo en cuanto al problema o el tema. La sección de respuesta explica, como mencionamos antes, cómo piensan responder al problema. Si tienen un modelo de lógica o teoría del cambio, ese es un muy buen inicio pero se le va a pedir cuáles son sus metas y objetivos para estos fondos. Uh, un plan de trabajo. A veces hay una petición para un plan de trabajo y línea de tiempo. Si es así, sigan el formato de ellos, porque a veces pueden ser muy específicos y pueden ser un poco diferente de cómo lo haría uno. Pero este no es el tiempo de luchar para su plan de usted de trabajo, sino después de que tengan los fondos también donde se pueden identificar las métricas de evaluación y planeación. Uh, es un esfuerzo más grande que requiere una evaluación formal. Uh, están uh, evaluando algo que ya están haciendo. Y todas estas cosas se tienen que alinear entre sí. El plan de trabajo no esté fuera de alineamiento con uh, el presupuesto, el nivel de esfuerzo, cuánta gente hay involucrada, cuántos colegas, cuántos subcontratos. En algún momento todo eso se tiene que re reunir para hacer una respuesta coherente. Y a veces es muy útil empezar con el plan de trabajo en lugar de hacer el bosquejo y la sección de necesidades y luego las colaboraciones, porque el plan de trabajo es más fácil de ajustar que otras secciones y también le puede dar un, señas de alerta en cuanto a brechas que pueden haber y puede ser algo de sencillo como si recibiéramos estos fondos el día de mañana qué es lo primero que tenemos que hacer quizá tengamos que contratar personas pero le va a dar alguna idea cuáles son los pasos cuáles recursos se requieren cuáles cosas pueden Uh, cuáles cosas tienen que ocurrir primero para que ocurran otras cosas, pensar lo básico de lo que uno está pensando hacer. Y después, muchos de las solicitudes para propuestas quieren que hablen sobre sus colaboradores. A veces no parece justo uh, porque a veces ellos mismos no están colaborando pero están pidiendo cartas de apoyo o quizá un memorando de entendimiento de, o de acuerdo y sí, puede dar ejemplos de cómo han colaborado en el pasado. Quizás sean miembros de una coalición y todo esto tiene que ver con la plática sobre uh, colegas y también es muy bueno hablar sobre colaboradores nuevos que quiere poner en su lugar, además de los que ya están establecidos. Si se le pide proveer una carta de apoyo o memorandos de entendimiento o acuerdo, esto puede ocurrir antes en lugar de después y no dejarlo al final. Es mucho más fácil ahora que podemos intercambiar uh, las firmas digitalmente, porque anteriormente había que mandarlos por correo o ir en persona. Empiece temprano. A lo mejor la persona que lo tiene que firmar esté de vacaciones o el, el que toma las decisiones no está des, des, disponible o a lo mejor hay que verificar algunos detalles. Todo esto toma tiempo, llamadas telefónicas, quizá algunas reuniones no Esperen hasta el último momento hacer esta tarea que parece rutinaria y otra sección común es cómo hablar sobre las habilidades del personal como una organización y un equipo aparte de sus colaboradores. Entonces, ¿cuáles son los roles? A lo mejor no sean evidentes por medio de sus títulos o biografías. ¿Cuáles son las fortalezas que son únicas? ¿Cuál es su historial de la organización al hacer algo diferente o algo que se puede volver algo semejante? Están tratando de inspirar la confianza en el fundador o el financiador a que ustedes tienen las habilidades para implementar el plan que están proponiendo. Esta es la tarea en esta sección. Y otro consejo es identificar las fortalezas, o, uh, ya sean las personas implementando el programa, o el evaluador, un miembro de la mesa directiva. ¿Cuáles son las cosas principales que queremos que el, el financiador se dé cuenta? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué es único en, en cuanto a nuestra organización? Y no solo diga eso en las partes de personal, dígalo por toda la propuesta. Entonces, si de, se distraen en cierta sección, aún van a tener la oportunidad uh, de saber qué tan únicamente calificados están. En su plan de trabajo puede explicar que. Están desarrollando este plan basado en algo que ya han hecho exitosamente en el pasado y el personal tiene experiencia con esto y como le permita el espacio, repítalo. Y finalmente, siempre hay un un, una, uh, un presupuesto justificando las categorías. Este es uno que la gente, alguna gente encuentra muy fácil de hacer y otros batallan y a veces son muy únicos a la propuesta. Si el financiador tiene un formato de presupuesto que ellos quieren que utilicen, utilicenlo. Si tratan de usar su formato de usted. Um, porque no les no le es tan fácil si no está en el formato de ellos repasarlo. Hay muchas variaciones. A veces son presupuestos de un solo año, a veces de varios años. A veces necesitan fondos de otra organización para equivaler requieren documentación y a veces no. Entonces esté bien, bien claro, tocante a, a a medida que se complete cualquier formato de presupuesto y por supuesto el resto. Ah, de la solicitud porque no debe de perder puntos sobre algo como esto y todas estas categorías es útil hacer de cuenta que usted es un revisador. Queremos tomar un momento para apreciar a las personas que los repasan. Están haciendo todo lo posible para ver varios solicitudes en un periodo corto Ojalá hayan recibido algún tipo de entrenamiento. Están tomando tiempo de su trabajo, de su tiempo libre para hacer esto. El trabajo es difícil porque muchos de los procesos de revisión están tratando de elegir entre excelente varios excelentes propuestas y es muy difícil estar en ese rol, ser los que tienen que decidir a veces por un punto o dos lo que se va a subvencionar o no, porque muchas veces las solicitudes exceden el dinero que hay disponible. Planear tiempo para las revisiones internas. Y eso puede ser alguien en su organización que hace eso o puede ser un amigo de su organización Puede ser a uh, un miembro de la mesa directiva, un favor que ha intercambiado con alguien más. Y para hacerlo más fácil para los revisadores externos, puede crear un formulario de comentario. Usted nos hubiera dado todos los puntos para esta sección. Falta algo uh, si ¿sí tuvo que pensar para tratar de entender una frase varias veces. también es útil verlo varias veces, igual como leer la solicitud varias veces. Pero la mejor forma de aprender esto es de hacerlo uno mismo. Toma tiempo, no es fácil, pero es una gran experiencia. Así puede ver muchas propuestas y aprender sobre las cosas, lo que funciona muy claras explicaciones, muy buenos diagramas, una muy buena manera de describir su personal y así puede ver lo bueno y lo no tan bueno de cómo se redactan las subvenciones o las propuestas. Creo que hay, de hay un par de preguntas que estoy viendo en el chat. Mi Michelle quiere saber, ¿tiene sentido obtener cartas de apoyo de manera proactiva? Después de haber trabajado con un socio para tener las disponibles en el, futuras subvenciones, muchas veces en primeros hay que estar uh, actualizado. Y aunque tenga usted una carta así generalizada. Quiero usted debe de pedirle que digan, pues yo realmente uh, Creo en esta organización, esta organización es perfecta porque uno no sabe exactamente qué debe de decir la carta hasta que tenga la solicitud, pero estar listo siempre es buena idea. Nicole, ves otras preguntas en el chat? Esa fue la única pregunta que vi en el chat. ¿Alguien tiene una pregunta que no esté en el chat? Puede levantar la mano. Michelle levantó la mano. Sí. Usted mencionó la mejor manera de practicar es de ser un revisador. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede uno volver un revisador? Muchas veces o a veces hay organizaciones que hacen un pedido para revisores. Puede ofrecer sus servicios a gente que usted sabe que están recibiendo solicitudes. Si pertenece a una organización profesional en, en su campo, muchas veces Uh, les ayudan a las fundaciones o agencias a conseguir gente. Y a lo mejor esto es algo que podemos mencionar como al grupo, el centro de um, recursos de para las organizaciones no lucrativas, se lo podemos mencionar. Empezar una lista de gente que está dispuesto a hacer esto antes de los recursos. A lo mejor podemos preguntarle al grupo que si alguien tiene algún desafío en particular en el chat o en voz alta, cuál es la cosa que le, uh, ya le saca de quicio cuando cuando está redactando una subvención o la, la pura idea de, de su, redactar una subvención, algo que encontró muy desafiante. Y si tiene una estrategia para manejar eso, una manera de tratar con ello. Yo tengo, yo soy, yo soy Kate Hincap, de Community Action Board. Tenemos un montón de solicitudes que volvemos a usar para nuevas solicitudes y tenemos cosas brillantes que hemos aprendido a decir sobre nuestro programa. Pero la mayoría de las solicitudes son preguntas, pregunta una, dos, tres. Y nunca son las mismas. Bueno, ¿por qué serían. Siempre tratamos de ver qué ponemos en qué pregunta. Cabe aquí, cabe acá. A veces tiene que ver con el tema, pero por el número de caracteres, algunas ideas que sean menos difíciles. Esa experiencia es bastante. Um, difícil, pero hay gente que no sé si ustedes hacen esto algo sencillo como un documento en Word o una hoja de trabajo en Excel o una base de datos con esos trocitos y así puede hacer la búsqueda más fácilmente con cierta terminología. Eso es algo que hacen alguna gente y como parte de la actualización que mencioné antes, es peor, teórica, periódicamente repasarlos, sobre todo si recibieron comentarios. No mencioné los comentarios. Siempre pida comentarios, especialmente si no tuvieron éxito para comprender a lo mejor qué fue, a uh, averiguar qué fue lo que faltó. Yo también puedo volviendo a uno de los consejos de tener otros otro par de ojos revisarlo porque yo he estado en esa misma situación que tengo tanto que decir tan poquito espacio en, en que puedo decirlo y a veces tener otra persona que lo vea después de que ha hecho lo mejor que pueda en poner esta parte aquí y esta parte allá en respuesta. A esta pregunta es como dividiendo diferentes textos que he escrito anteriormente y ponerlos en diferentes solicitudes y a veces en el proceso de eso. Y para mí mismo, yo me digo ahora es más complicado de entender. Entonces tener otra persona que lo revise, por, le pide por favor le lea esto y los requisitos y luego lea mi borrador y me dice que si está de veras contestando la pregunta y a veces es lo mejor que uno puede hacer y es frustrante. Pero también puede dar esa validación o uh, asegurarle que que lo que ha escrito um, es bueno. sí yo creo el, el flujo, esto es algo muy importante. En estos, estos formatos muy estructurados son interesante, muy cautivante. Y trato de no usar este lenguaje burocrático lo más posible. Pero eso es difícil también. Sí, tener otro otra persona que le ayude. Sí es desafiante. Y otra cosa que ocurre es especialmente con los portales. En línea que usan tanto ahora, si usted puede subir su narrativa como un documento PDF, qué bueno, pero a veces hay cuadritos con ciertos caracteres que se permiten, número de caracteres. Uh, pero uno no puede poner una diagrama, un diagrama, lo que uno está tratando de lograr. Así que. Uno uh, no tiene la posibilidad de usar um, una gráfica o una cita. Yo creo que todo eso va a empezar a evolucionar más a medida que mejore la tecnología, pero hay bastantes frustraciones y en cuanto a redactar, yo siempre, siempre trato de um, hacer un bosquejo. Um, algo, usa, ver si es algo que, que usamos antes que podemos volver a usar o algo que hay que redactar de nuevo y a veces hay algo que realmente le gusta de otra propuesta y no lo puede usar porque no funciona, no concuerda y esto es doloroso. Otras preguntas, comentarios. I, I, Courtney. Yo trabajo con el condado de Santa Cruz en salud pública. Del inicio del proceso tiene hay algunos uh, consejos sobre controlar la lluvia de ideas, porque a veces hay muchos diferentes caminos que podríamos seguir y muchas diferentes excelentes ideas, pero pero um, tienen alguna sugerencia en uh, fijar o. Oh, um, si hay una teoría del cambio, un modelo de lógica, de, de lógica y teoría del cambio, eso puede ayudar a eliminar algunas de las posibilidades, porque la idea es de cuáles son las brechas y cuáles son sus metas. Y a veces si tiene la oportunidad de ver lo que un financiador ha financiado recientemente, esto le da una idea de cuáles son las cosas que les interesan. Y si tienen opciones múltiples de cómo proceder, si una o dos o tres de ellas parecen ser mucho más alineado con lo que han financiado en el pasado o lo que quieren financiar en el futuro cierto tipo de proyecto o población o en enfoque, esto le dará muchas claves. No puede, puede que no esté en la solicitud misma, pero a lo que han dedicado los fondos en el pasado. Esas son algunas maneras de hacer eso y el consejo que mencioné al principio tocante a estar pre, listo con sus pedidos pequeños, medianos y grandes va a ser diferente para cada organización. Vamos a decir por decir una solicitud pequeña pudiera ser diez mil, dólares y una mediana cinco veces y una grande de seis cifras. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes quieren hacer que caben dentro de esas cantidades? Si si quieren hacer una capacitación o algo que apoya um, una compra de equipo que ya lo tienen preparado o semi preparado. Y por supuesto, todas las variaciones más grandes también. Pero dice cuando no han planeado por um, adelantado, entonces es más difícil la lluvia de ideas. Y debo de añadir que Courtney está en una gran una agencia grande planeando estos uh, modelos de lógica y teoría de cambio. Quizá existen al nivel de la agencia, pero quizá no en el departamento. Vea si esas cosas existen en su departamento también. Alguien más? También debo de añadir que es difícil redactar subvenciones, aun si tiene mucha experiencia porque es diferente cada vez y. Puede ser muy devastador poner todo su corazón en algo y no lo subvencionan. Pero yo creo que ningún esfuerzo es desperdiciado ah, como hemos dicho, reciclar ideas y terminología. Pero cada vez que está tratando de diseñar un proyecto y proponerlo a alguien, ya sean colaboradores, financiadores o los dos, usted está refinando sus ideas y es una oportunidad para pensar sobre qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo le explica a otra gente y a veces es una manera de comprender los recursos que no se da cuenta que tenía en cuanto a personal o miembros de la mesa directiva. ¿Vale la pena el esfuerzo? Y no se desanimen por si las las prim, los primeros esfuerzos no son exitosos porque eso pasa durante todo el espectro de esta experiencia. Es algo que uno puede mejorar, pero no importa qué tan bueno es uno en redactar, siempre van a haber momentos de desilusión porque no, no ganamos a todos los partidos, verdad? Hay demasiados variables. alguna otra pregunta desafío iba a añadir yo que Nicole Lawson es una uh, escritora increíble esa es realmente su profesión y yo me siento afortunada que ella es mi persona a quien aunque yo Encien, enseño esto el modelo de lógica y todo ello aún me dudo a mí misma cuando yo soy la que la tengo lo tengo que hacer y aún lo que está diciendo Nicole aunque lo ha hecho ya por mucho tiempo aún así si sí, ha hecho una solicitud eso quiere decir que ha hecho una solicitud nada más y mi estilo de redacción es muy diferente. Es menos disciplinado que el del Nicole Lesson. Ojalá tuviera más de su disciplina de ella, pero uno encuentra lo que funciona para uno mismo. Muchas veces yo mismo tenga que tengo que forzarme a simplemente empezar a escribir y, y no Podría volver a editar y editar la misma frase una y otra vez. Necesito seguir adelante. A veces simplemente echar todo lo que estoy pensando, lo que pudiera ser relevante. Creo que lo he escrito en algún momento. ¿Dónde estará esto? Para mí es simplemente copiar y pegar todo lo que me pueda recordar de lo que escribí antes que pudiera ser relevante y después puedo empezar a pensar ok dónde pertenece esto como dijo Nicole antes aún en ese proceso uh, lo, oh esto está tan bueno una manera perfecta de decirlo no y tiene te, tengo que sacarlo por por espacio o por o algo que no va a agregar valor a veces Creo varios documentos. Estas son las notas que no quiero desechar completamente. A lo mejor vuelva a esto. Es mucho, es extremadamente un un proceso iterativo que sigue cambiando constantemente. Puede ser confuso en el momento, pero esas son esa es la naturaleza de, de redactar subvenciones, desafortunadamente. Gracias, Nicole, por esas palabras. Lo que funciona para uno. La otra cosa que es difícil son las fechas límites. Todos nosotros tenemos diferentes relaciones con las líneas. Fechas límites por redactar una subvención. Muchas veces es más allá de lo que uno ya está haciendo y es difícil. A controlar su propia línea de tiempo. Debí de haber mencionado es de tener un, un calendario en grupo y hacer todo lo posible para que se termine antes de la fecha límite oficial, porque las cosas ocurren con esos portales. A veces están demasiado llenos. O, uh, están muy usados, tiene mucho tráfico. Y a veces hay inconvenientes a último momento, si están haciendo un repaso interno, si necesita el, la mesa directiva aprobar la presu, el presupuesto. Asegure de que hay lugar para cometer errores de todo tipo. A ver, y Kate está diciendo en CAP trabajan como un equipo. Y para para minimizar uh, es mucho más fácil recortar partes de los textos de alguien más que el suyo o el, el propio. Algún otra algún otro comentario, preguntas, desafíos. Bien. Bueno, cuáles sean sus desafíos, aunque no los quieran expresar, sepan que no están solos y Nicole, quizá podemos preguntar que pongan en el chat. Si hubiera otros temas como este uh, en otras pláticas, ¿cuáles serían algunos de esos temas que ustedes uh, quisieran aprender más sobre ellos? Es. Muy buena idea. Si puede ponerlo en el chat, eso no nos va a dar idea uh, sobre qué quieren aprender más ustedes. Mientras tanto. Siempre tengo uh, estos títulos para tontos, pero son maravillosos estas guías y las he usado para varios temas. Y tengo otro libro um, de este tipo, este recién se ha actualizado. Esta es una edición nueva con nuevos recursos, comentarios sobre las solicitudes en línea. Y esta autora Beverly Browning está enseñando uno de esos cursos en el Community College y tiene tres diferentes niveles y o lo puede hacer por medio de cabrillo y es uno de esos virtuales. No creo que no hay una fecha específica. Es cuando usted pueda hacerlo y las los cobros son bastante razonables para estos. Es un juego de recursos que les recomiendo y voy a poner en el chat. Hay un, un libro que se llama Redactar por una buena causa. Uh, este libro lo he encont encontrado muy, muy útil y cada vez en cuando uh, me refiero a él otra vez, lo voy a poner en el chat si le resulta interesante. Nicole mencionó cuando uno se siente atorado pegando, acortando y pegando diferentes cosas. Esa es una muy buena manera de desatorarse y leer algo que le ha inspirado en el pasado no tiene que ser relacionado al tema, pero a veces eso ayuda a impulsar algunas ideas. Volver a, a el inicio de un capítulo o algo así, simplemente para desatorarse de esa pantalla blanca terrorizante. Muchas veces cuando estoy leyendo artículos o informes, Uh, oh me gusta como dijeron esto eso es básicamente una forma de describir la teoría del cambio o básicamente una manera de describir una declaración de problema o de necesidad, una manera cautivante de describir una solución. cuando estoy leyendo otras cosas encuentro que uh, trato de recordar esto, entonces guardo este tipo de cosas también como buenos ejemplos e, e inspiraciones que pudiera. Nomás tengo que recordar dónde fue que lo archivé. Cosas así también pueden de ser un hábito continuo útil. Muy es muy, muy verdad. Pero encontrarlo es de dónde lo puso, verdad? Ese es el desafío. Mientras que todavía los tenemos aquí, queremos hacerles saber de unos institutos, el, el eventos de Instituto de Core. Nicole, ¿quieres mencionar uh, el, la reunión comunitaria sobre el TK? Uh, estamos uh, patrocinando una reunión comunitaria bilingüe para familias, pero también vamos a tener unos padres líderes de una carrera facilitando para proveer información sobre um, inscribirse en el kinder transicional. Este es el momento del año y eh, que se hace esto y hay muchos cambios ahora con el kinder transicional y esto es para que la comunidad pueda um, aprender sobre esto. Pronto vamos a tener la inscripción y en junio tenemos en la última de la serie de este año con Data Share, uh, revisando Data Share por cada una de las condiciones de Core. Y el tema en junio será la vivienda estable y asequible, que es una de las condiciones de Core. Tenía la descripción incorrecta. Okay, lo vamos a mandar en un correo. Y tenemos nuestra encuesta para el día de hoy. Le agradecemos si pudieran enviarnos sus opiniones sobre qué fue bueno, qué funcionó, ideas para el futuro. Y quiero, queremos agradecerles a todos por estar aquí.